Bienvenidos a nuestro canal, Creaciones iRAM, Menorca en directo. Con nuestros videotutoriales de manualidades, podrás crear con tus propias manos, verdaderas obras de arte, aprendiendo paso a paso con nuestros vídeos en línea, o simplemente vía WhatsApp, en nuestras reuniones en directo. También podrás relajarte escuchando música en directo, mientras trabajas, estudias o practicas deporte. Relajarte con las espectaculares vistas que te ofrecemos, en vídeos inéditos de este paraíso, de aguas cristalinas y bellos paisajes, ya es un hecho, un regalo semanal que te ofrecemos. Si te apetece descargar los vídeos, todos ellos están libres de derechos de autor, como de copyright, los puedes utilizar sin problemas. Acuérdate de suscribirte y apoyarnos con un like, de estas maneras podremos seguir ofreciéndote contenidos interesantes. Gracias.